Hola, les habla su amigo Flavio Suárez desde la hermosa ciudad de Morelia, Michoacán y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a este podcast titulado Tecno Digital X en el cual estaremos hablando sobre temas de tecnología y derecho. La intención es abordar diversos temas desde la implementación, sus beneficios y el impacto que pueden tener en los derechos humanos, ya que como hemos visto con los nuevos desarrollos tecnológicos que implican inteligencia artificial, machine learning y otras tantas tecnologías, que incluso podrían llegar a transgredir ciertos derechos humanos, que en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta que existen o ni siquiera nos damos cuenta que están siendo violentados. Por ello, la intención es invitar al diálogo y a la reflexión, de tal manera que podamos hacer un uso adecuado de la tecnología, pero sabiendo a qué estamos expuestos, cómo podemos protegernos y sobre todo saber convivir en esta ciudadanía digital. Sin más, les envío un cordial saludo y les deseo un año 2021 lleno de salud y trabajo, y sobre todo lleno de éxito. Hasta la próxima.